¡Estudiópolis! ¡Russian! Oh. Mi... Mi mundo favorito ¡Estudiópolis! ¿Por qué? ¡No! Eso estaría mal, ese cartel Ese cartel debería de ser de Sonic De Sonic debe de ser no la propiedad. Segurísimo, que ya está. ¡Oh, no! ¡Perdón! ¡Oh, diré! ¡Ay, no! guapo! ¡Que es muy feo! Sony, ya está. ¡Eh! ¡Me está copiando mi tiempo! eso, ¡Ah! ¡Papá ya oh, ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado con ese loco de... de cosas de Sonic ¿Qué ha pasado, loco? Sí, sería realista Dios mío palomitas gratis palomitas gratis me está la palomita eh ¡Hey! que sea ¡Tan, tan, tan, tan! Eh, por ahí no, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, explotado! ¡Eh, hey, no me dejes! ¡Por favor! ¡Por favor, la portería. ¡Eh! Ay, ay, que no me da cuenta! Ay, a ese, al azul. Toma, al azul, sí. El rojo no me, no le puedo dar, o ¿no? si no pierdo, porque pierdo vida, eso. Pierdo links. Tengo que darle a ese azul que ha aparecido. ¡Eh! ¡Este no! ¡Este no! ¡Ah! ¡Sale inhalado! ¡Corre! ¡Quién le ha da. dado! Uy, por poco me da mi pierdo. A ver, ¿dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? O sea, ¿dónde hay anillos? Bien. Toma, de Bien Todo ha flotado ese Ha flotado como loco ¡Puerta! <risa> ¡Rápido! No, no, no, no, no, no, no No me ha dado, no me ha dado Joder, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Y ya iba en la última vida. Puchu, puchu, puchu. Otra vez este. Bueno, venga. ¡Toma! ¡He picado! ¡Ja, el picao! ¡Eh! ¡No vayáis para mí! ¡Que yo soy pobre! ¿Sabéis que eh, yo soy pobre solo puedo hacer esto? ¡Quítale encima esto! ¡¿Qué haces?! ¡No, uh, no, no, no! ¡Me no va ¡No vea! ¡No vea! ¡Dix! ¡Por favor, Dix! ¡Ay! Oh, menos mal. Menos mal, ¡Ahí Dix! ¡Venga! ¡La última vida! ¡Ah! Oh, ¡Me he ¡Me la, ¡Me la, uh. ha, ¿por qué? ¿Cómo? Polines. ¡Hey, está saliendo en la tele, TV. Me encanta este episodio. Ah, pues ya está. Bueno, pues vamos. Oh, no, anda. Ah. ¡No ¿Anda? conseguí. Toma, de, <tras> Por qué? qué? es esto, loco? tuc tuc por aquí. ¿Qué? Ah, ahora. A ver, es TV, es TV, espera, TV. es TV, espera, chiví, hay algo, ¿no? Solo un enemigo. Ah wow. ¡Oh, no, me ha tocado oh, Jolines, ya no puedo, ya no puedo ir Me habría tocado las estrellas Bueno, venga Ahora intentaré en otra parte ¿Por qué? ¿No me voy a hacer esto? Eso? No, ¿Otra vez lo mismo? Ah no, no, no, no, no. Eh, otra vez el mala Anda, me vida por tener, eh, eh, eh. ahora, vale este es fácil, eh, no, no puedo, no puedo salir, es un callejón sin salida, jolines con lo fácil que era, allá hay, pero no puedo, pues venga. Bueno. Ah no, aquí ya está el jefe. Aquí ya está el jefe. ¿Lo ves? Eh, chili. Anda, el tiempo. Anda, te hace eso, te hace eso. Eh, ¡Hey! sueno. Sueno no, sueno no. Por favor, sueno no. No, no, no, el viento, el viento, el viento. Haberme agarrado, ¿o no me viento? No no tenía que haber agarrado. Ah, qué este es fácil. Este ya hay que para hacer donde está este. ¡Vale, toma! ¡Hola! Se ha quedado pillado. No puede ser. ¿Sí? ¡Ostras! Esta es la parte que ya odio yo toda mi vida. Así que voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle like y suscribiros. Espero. Porque si no lo hacéis. Un oh, hackeo, la broma, hombre, ¿cómo voy a hackear a alguien?